continuando, me permito presentar al ingeniero Fernán Izquierdo, quien dará inicio a la primera temática del día. Imaginemos un mundo donde personas y cosas están permanentemente conectadas. El señor Izquierdo tiene más de 10 años de experiencia en cuatro continentes, satisfaciendo las necesidades de clientes de varios perfiles culturales e industriales. Cuenta con licenciaturas en ingeniería, marketing y un MBA de universidades españolas de primer nivel. Complementa su experiencia técnica en organizaciones como las Naciones Unidas o IBM, con una larga trayectoria en el sector de la energía, renovables, eólica, solar y ahora Smart Grid. En Silver Spring Networks está a cargo de los mercados latinoamericanos. Démosle la bienvenida al ingeniero izquierdo. <música> Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Eh, gracias a la organización por la, por la invitación. Eh, cualquier excusa es buena para venir a Colombia. Eh, bueno, yo soy, yo soy español, eh, entonces ya sabéis que los españoles hablamos muy mal español. Eh, entonces, si necesitáis traducción al, al, al colombiano, eh, pues eh, la, la traductora igual o por ahí os puede os puede ayudar. Eh, a ver si funciona esto. Bueno,. Eh, a mí me dijeron, eh, me, me dijeron que hiciera una, una charla sobre, bueno, imaginar pues, un mundo en el que las personas y las cosas están conectadas. Entonces, eh, recordando las palabras del, del señor ministro antes, nos, yo vengo de Silicon Valley, de California. Y claro, yo dije, bueno, pero es que no hay que imaginar nada porque esto ya está, está sucediendo allí. En Silicon Valley, en California, todo el mundo está conectado al teléfono, con el iPad, con las tabletas, en todos los aviones ya podés, tienes WiFi. Eh, tienes, puedes estar con el Whatsapp en el avión, eh, luego la, la, tienes domótica en las casas, eh, los termostatos inteligentes. Y luego, claro, las palabras del ministro dice, bueno, es que estos gringos de Silicon Valley eh, no conocen las zonas pobres y se creen que todo el mundo es así. Entonces, efectivamente, eh, eh, no, no, vale, no todo el mundo es así. Y bueno, vamos a contar un poco la experiencia nuestra eh, en nuestra empresa pues, en, de, en, en este tipo de, este tipo de redes. Eh, entonces, bueno, nosotros somos... Silver Spring Networks, es una empresa, como he dicho, de Silicon Valley, en California y bueno, este es el contenido de la, de la presentación, os voy a contar un poco qué es lo que hacemos en Silver Spring Networks eh, para que, bueno, pues poder entrar luego un poco más en materia y ver exactamente qué entendemos por el Internet de las cosas y ver qué entendemos por, eh, por las ciudades del futuro eh, que algunas ya son, ya, ya son ciudades del presente incluso. Entonces, bueno, empezamos con, con Silver Spring Networks <coughs> A ver, nosotros somos una empresa de comunicaciones. Eh, nuestro negocio es conectar cosas. No hacemos otra cosa, Solo, simplemente conectamos cosas. Eh, y, eh, bueno, utilizamos redes abiertas, basadas en estándares internacionales, tenemos clientes en todo el mundo y eh, tenemos ya más de 20 millones de dispositivos conectados, 20 millones de cosas conectadas. ¿Vale? Somos una, un, el, el líder mundial en, en, en este tipo de, de, de, de, de conectividades. ¿Eh? y bueno, llevamos 10 años en la industria y eh, pues somos una empresa que estamos en la, en la bolsa de Nueva York entonces, eh, incido en, en el que somos líderes de mercado ¿por qué? porque bueno, llevamos 10 años eh, con, pues, con, con estas tecnologías, aprendiendo, iterando, mejorando la tecnología eh, viendo qué necesitan los clientes eh, y adaptando nuestras soluciones a las necesidades de los, de los clientes ¿vale? entonces esto es el, el, el, el mercado en Estados Unidos de Smart Grid eh, nosotros venimos de Smart Grid eh, Smart Grid, si no estáis familiarizados Smart Grid son redes inteligentes para la, eh, de comunicaciones para la red eléctrica ¿vale? es decir, los medidores de electricidad los transformadores, las subestaciones etcétera, eh, esto es Smart Grid redes inteligentes, entonces nosotros empezamos haciendo, eh, empezamos como una empresa de Smart Grid, es decir, conectando eh, pues medidores eléctricos, etcétera. Y desde ahí, que esto fueron nuestros orígenes hace 10 años, nos dimos cuenta de que, bueno, ya que ponemos una red de comunicaciones, pues podemos conectar mucho más dispositivos, podemos conectar sensores medioambientales, podemos conectar semáforos de tráfico, podemos conectar eh, alumbrado público, podemos conectar vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos como Smart Grid y fuimos expandiendo eh, el, pues, el, el, la cantidad de elementos que podemos conectar a nuestra plataforma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros conectamos estas, estos dispositivos que veis aquí debajo, que pueden ser semáforos de tráfico, eh, pueden ser medidores de, de electricidad, medidores de agua, medidores de gas, eh, estos, estos son sistemas de parquímetro, alumbrado público, termostatos inteligentes, eh, vehículos, eh, vehículos de, eléctricos, más, es un medidor de gas, es decir, conectamos toda esta, esta serie de dispositivos mediante redes inalámbricas, redes inalámbricas eh, con tecnología Mesh, ahora veremos lo que es la tecnología Mesh, también a veces tecnología celular, Wi-Fi, etcétera, y todas estas conexiones que están basadas en redes IP versión 6, hay muchos ingenieros por aquí, o sea que esto supongo que lo, todo el mundo estará familiarizado con esto, eh, estas redes que están eh, basadas en IP versión 6 y generan cantidades masivas, cantidades masivas de datos, nosotros generamos más datos que Paypal eh, en nuestra plataforma, esto lo, lo, eh, lo, las conectamos y las gestionamos por una, una, una, um, unas, unas aplicaciones de software, ¿vale? Entonces, como he comentado antes, nosotros venimos de Smart Grid, eh, pero antes del Smart Grid estaba el grid, o sea, era la red, la red, de, la red de electricidad, que era como la red tonta, ¿no? Smart Grid es la red inteligente, el grid era la red, la red tonta. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que hizo la red inteligente? Bueno, pues fue la conectividad. ¿Y dónde estamos yendo? Pues estamos yendo de Smart Grid, estamos yendo a infraestructuras inteligentes, ciudades inteligentes. Y el siguiente paso será el Internet de las cosas. ¿vale? Es decir, en función de la cantidad de dispositivos que se conecten a la plataforma de comunicaciones, estamos pasando de pues Smart Grid a Internet de las Cosas. Nosotros ahora mismo estamos en este punto, más o menos. ¿eh? Estamos entrando en Internet de las Cosas, pero no tenemos tantos dispositivos conectados como para que se pueda eh, poder considerarnos todavía una empresa de Internet de las Cosas. Entonces, bueno, esto es lo que hacemos nosotros. Estas son las redes que hacemos nosotros. Eh, nosotros, eh, pues, son redes de Maya, eh, redes Mesh, mm, y básicamente, como funcionan nuestras redes, es, pues, eh, los, los dispositivos que tiene nuestra tarjeta de comunicaciones, lo que hace tú cuando lo enciendes es busca a su alrededor y se conecta punto a punto a lo que tenga en alcance. Esto puede ser, por ejemplo, alumbrado público, es decir, las, las, difer las diferentes luminarias de la ciudad se conectan punto a punto y forman las redes de malla. Estos son los puntos, estos, estos son casos reales de eh, bueno, cómo, cómo se forman nuestras redes, cómo los elementos se van conectando unos a otros, ¿vale? Entonces, es, es, es importante eh, ver la diferencia con las redes celulares. En las redes celulares tú tienes una torre y se hace conexión. Punto a punto. Se me, queda, se me queda el micrófono. A ver. ¿Ahora? Sí. Entonces, eh, pues eso, en la, las, las redes celulares tú tienes una torre y la torre pues conecta punto a punto a cada uno de los de los eh, teléfonos móviles. Nosotros no, nosotros, los puntos de nuestra red se conectan entre ellos. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Bueno, pues eh, temas de rendimiento, eh, temas de autogestión de la red, la red se cura sola, si se te cae un, un nodo de la red, automáticamente la red se va a conectar a los, a los nodos adyacentes que tenga y sobre todo es una red multidispositivo, es decir, en esta red esto, estos puntos pueden ser pues eso, eh, semáforos de tráfico, pueden ser vehículos, cargadores de vehículo eléctrico, medidores de electricidad, etc. ¿vale? ¿Y cómo hacemos estas conexiones? Bueno, pues nosotros util, utilizamos eh, la, el, el, la, la banda sin licenciar, ¿vale? en, en el caso de Colombia es 902 a 928 MHz. Y es lo que estamos utilizando en todo el mundo. Pues nosotros creemos firmemente en las, en las bandas de licencia, en las, en las bandas de frecuencia sin licencia. Creemos que esto, bueno, eh, no, no, eh, no, no es como las bandas celulares que tienes que pues eso, aplicar unos cargos porque estás transmitiendo datos, etcétera. Estos son básicamente cosas hablando entre ellas. Con lo cual en todo el mundo estamos utilizando bandas, bandas sin licencia. Y bueno, pues nos parece eh, muy bien pues, que en Colombia precisamente haya la misma banda que hay en Estados Unidos, la misma banda que hay en México, la misma banda que hay en toda Latinoamérica. Con lo cual, pues la ANE la verdad es que ha hecho una muy buena labor eh, con esta con estas bandas de, de licencia. A ver. Bueno, entonces, el Internet de las Cosas. A ver, entonces, nosotros venimos del Internet de los Humanos, ¿no? Esto es, eh, estamos ya en este punto, de aquí tenés el, el, el hombre que está perdido en el desierto y tiene agua, Internet y se va al Internet, ¿no? estamos ya a un nivel de conectividad muy alto, eh, el Internet pues, se ha hecho básicamente parte eh, imprescindible de nuestras vidas, sobre todo eso sí en, en eso países, en países desarrollados en el primer mundo, pues el Internet es algo ya imprescindible, la gente no sabe vivir sin Internet y se ha convertido ya prácticamente pues, en la pirámide, en la pirámide, pirámide de Maslow, de, de las necesidades humanas, ¿no? pues ya está casi el wifi como casi más importante que la necesidad de respirar, ¿no? que la, la necesidad de comida. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Pues estamos yendo al Internet de las cosas, es decir, los humanos ya tenemos el Internet como algo que forma parte de nuestras vidas, ya conocemos los beneficios, ya conocemos las funcionalidades y ahora pues estamos pasando a conectar, conectar cosas. ¿no? Y pues por ejemplo, eh, aquí tenéis un, una, una, una viñeta que es, eh, hasta ahora por ejemplo en Facebook Hoy un amigo mío se, ya, ya, me ha borrado el Facebook o alguien ya no me sigue en Twitter. Entonces, ¿el Internet de las cosas qué es? Mi cafetera me ha borrado el Twitter. Es, es, es, es a donde estamos yendo, ¿no? Es decir, ya la, la relación humano-humano, pues ahora se está convirtiendo en relación humano-cosa o cosa-cosa. E, igual, esto está creciendo muchísimo. Eh, aquí veis el, eh, las búsquedas en Google eh, de en enero de 2014 y veis que Internet, Internet de las cosas tiene casi el doble de hit que Justin Bieber. Para que, veáis, para que veáis en qué niveles estamos, para que veáis en qué niveles estamos. Es decir, que esta parece una conferencia que, bueno, que tampoco tiene mucho seguimiento, que es algo así un poco más eh, nicho y tal, esto está, esto está pegando un boom a nivel, mundial, a nivel mundial. Entonces, ¿qué es el Internet de las Cosas? Bueno, eh, la gente de, de Morgan Stanley, que son constructores pues, muy, muy, muy inteligentes, eh, eh, dice que la, la, el Internet de las Cosas es la intersección de estos tres puntos, que son la ley de Moore, la ley de Metcalf y Big Data. Les voy a explicar un poquito qué es cada uno de ellos, supongo que la mayoría estáis familiarizados con ellos. Eh, la ley de Moore, bueno, es el aumento de la capacidad de eh, procesamiento de, de los ordenadores, ¿no? pues todos hace 10 años teníamos un, un 286 blanco y negro con 10 con, con megas de, de disco duro y ahora tenemos un Pentium con 2 gigas de RAM o 4 gigas de RAM, ¿no? entonces esto está aumentando exponencialmente y esto que permite, esto permite que... Eh, pues eh, las operaciones que antes eran imposibles porque no era, o sea, necesitabas un ordenador como esta sala de grande y solo la, la NASA lo podía hacer, ahora lo puedes hacer con el teléfono. Entonces, esto expande la tecnología. <coughs> Más puntos. Eh, la segunda ley, la ley de Metcalf. Eh, para los que seáis ingenieros de, de, de telecomunicaciones, pues sabéis que el valor de una red de comunicación eh, aumenta exponencialmente. Es decir, si yo tengo una red de comunicaciones de dos puntos, el valor es n. Según voy añadiendo puntos, los puntos se van intercomunicando entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuantos más puntos tenga una red de comunicaciones, más valor añadido tiene la red. ¿Vale? Entonces vemos aquí como una red de muchos puntos, pues todos se hablan entre ellos y pues aumenta el valor, con lo cual los costes, que es la siguiente transparencia, disminuyen. Y luego Big Data. Estos son datos de cada 60 segundos, lo que está pasando en el mundo de Big Data. Pero una cosa es el Big Data, que es la, la, los datos que se generan, pero lo importante es qué se hace con esos datos. Es decir, yo tengo un montón de datos que generan pues, medidores de electricidad, que genera alumbrado público, ¿qué hago con eso? Pues ahí es donde entran las, las analíticas del Big Data. Es decir, entender qué, qué parámetros de comportamiento hay de, detrás de, ese, de, esos, de, esos, de, esa, de esas cantidades masivas de datos es fundamental para entender el Internet de las cosas. Entonces, eh, esto se traduce... <coughs> En, eh, bueno, eh, pues eso, los costes de computación están a niveles, bueno, pues eh, los más bajos de la historia. Es decir, los ordenadores con, un, con poderes de, de, de computación que hace 30 años eran impensables, pues cuestan 500, 500 dólares. O un, un iPhone tiene más poder de computación que un ordenador de hace 12 años. Eh, luego, ancho de banda. Ancho de banda, yo pues to todos recordaréis, eh, cuando había los modems de 33.6K y 56K y costaba un dineral y aquello no funcionaba, ya muy lento y tardaba un montón en cargarse la página web y ahora tienes ADSL de 8, -8 megabits. Bueno, no, aquí en Colombia no sé, no, sé, no sé las velocidades que habrán, pero bueno, velocidades mucho más altas eh, a costes muchísimo más bajos. Estas son consecuencias de, de, de las leyes que, que, de la transparencia anterior. Y luego, Big Data. Estas son eh, previsiones de la cantidad de datos, estos son exabytes, o sea, no sé, no sé un 10 con, con muchísimos cero detrás, eh, la cantidad de datos que se van a generar en los próximos 8 eh, años. Entonces, juntando esas tres cosas, tenemos el Internet de las cosas. Y aquí yo os quiero contar una, una, una referencia nuestra, ¿no? una historia de un cliente nuestro, que es Pacific, Pacific Gas and Electric. Eh, ahí tenemos 5,5 millones de medidores eléctricos conectados en tiempo real, en tiempo real y monitoreados por software con, con, con las redes que os, he, que, que os he descrito antes, ¿vale? Entonces, todo esto empezó como hace cinco años porque pues la gente de... de no sé si está funcionando, no, pero bueno. eh, La gente de, de, de Pacific Gas and Electric lo que querían ellos era leer remotamente los medidores, ¿por qué? Porque ya sabéis que en Estados Unidos las distancias son muy largas, el coste de la gasolina, etcétera, entonces querían automatizarlo, poner, conectar el medidor en tiempo real y tomar las lecturas. ¿Qué pasa? Que, sin darse cuenta, fuimos creando una red de Internet de las Cosas y lo que en principio era una red para medición remota de, de, de medidores de electricidad, ahora la, estamos, la están utilizando para eh, automatización de la distribución, control de alumbrado público, control de parquímetros, eh, etcétera. Es decir, eh, algo que empezó con una funcionalidad muy concreta se ha ido expandiendo. Es decir, las propias redes de Internet de las Cosas van tomando su forma, van tomando su forma basado en la demanda de los usuarios y basado en, la, en, en, el, en, el, en el interés de las empresas en satisfacer esas soluciones. Entonces, ahora tenemos esos 5,5 millones de, de, de medidores eléctricos conectados en tiempo real y pues, eso a nosotros, lo que empezó con, con un pequeño piloto de mil puntos, que era, pues era muy fácil de manejar, con un software, con una base de datos pequeña y tal cual, era muy sencillo, ahora estamos hablando de cantidades masivas de datos con... Eh, con bases con base de datos en paralelo eh, con una, una, un, un, bueno a nivel tecnológico es un reto muy grande es un reto muy grande pero bueno eh, funciona entonces este gráfico yo personalmente lo odio eh, pero bueno eh, si alguien eh, tiene problemas de visión pues eh, lo, lo siento eh, esto es un poco eh, todas las áreas todas las áreas que eh, sí. Eh, pues eso, agrupa o bueno, consiste el, el internet de las cosas, ¿no? que son nueve eras principalmente, por ejemplo, pues en, en la parte de edificios, edificios inteligentes, control del alumbrado de los edificios, eh, control del aire, aire acondicionado, eh, seguridad de los edificios, alarmas, gestor, eh, detectores de humo, detectores de incendio, todos esos elementos, una vez que se conecten, y se, y se añadan a la red, pues se pueden monitorear y se pueden, eh, pueden dar alarmas en tiempo real, etcétera, etcétera. Energía. Este es nuestro, nuestro, nuestro punto más fuerte. Creemos que la energía es eh, eh, pues, el, principal, el principal driver de, de, del Internet de las Cosas. Eh, y bueno, pues energía en generación, en transmisión y en distribución. Es decir, en, ¿por qué creemos que la energía es, es el principal driver? Porque. Mmm, Aquí tenemos un problema muy importante con los recursos, es decir, ya somos ¿cuántos? 7 billones de personas eh, y eh, estamos utilizando los recursos pues bueno, como los, pues, como los, casi como hace 30 años o casi, casi como hace 40 años. Entonces, eh, todo lo que sea conectar elementos de la, de, de, de, de, de, o conecta, añadir la, al Internet de las cosas elementos de energía es optimizar optimizar Nosotros, por ejemplo, nuestro cliente de Pacific en Electric, estamos bajando el consumo eléctrico entre un 10% a un 15%, simplemente por añadir inteligencia a la red, es decir, eh, optimizas muchísimo la gestión de recursos, etc. Con lo cual, la, la energía es uno de los puntos principales del Internet de las Cosas. Luego, eh, las casas. Bueno, pues esto ya es un poco más, eh, no es una necesidad tan básica, no pues por ejemplo, que tu cámara digital... Cuando llegas a casa, automáticamente se te conecta al ordenador y te descarga las fotos. Hombre, está bien, está bien. Pero, hombre, nosotros creemos que es más importante pues, gestionar, por ejemplo, los recursos de agua de forma eficiente en una ciudad. ¿no? Pero esto también pues, es otro elemento importante del Internet de las Cosas. Salud, eh, marcapasos, eh, etcétera. Y, y bueno, más adelante cuando haya sensores ya eh, biométricos en, en tu cuerpo, es decir, cuando tú ya pues tengas sensores que te digan, oye, tu ritmo cardíaco está demasiado alto, eh, toma de esta pastilla o lo que sea, que estén monitoreándote en tiempo real, etc. ¿no? Esto es, es, es otro área importante también del entorno de las cosas. Industrial, bueno, todos los procesos de fabricación, eh, válvulas, eh, cadenas, de, cadenas de montaje, etcétera eh, pues todo lo que sea eh, añadir inteligencia, conectar elementos a la red, pues eh, va, va a optimizar y va a aumentar la eficiencia de estos procesos. Transporte, otro punto muy importante, otro punto muy importante. Eh, alumbrado, eh, perdón, eh, tráfico, sistemas de parquímetro, sistemas de gestión inteligente de, del tráfico, que es lo que comentaba antes el, el director del ANE, eh, pues todo esto al final va a resultar en eficiencia, mejor, eh, mayor eficiencia. Y además en Bogotá yo creo que es interesante considerarlo, ¿no? Por el, por el tráfico y esas cosas. Eh, luego, puntos de venta, eh, pues eh, pu eh, puntos de pago en comercios, máquinas ex expendedoras, etc. Todo eso, esta parte también está muy avanzada, eh, el internet de la cosa, ya el terminal, el terminal de pago con tarjeta, pues eso es, eso es una cosa que está conectada a internet y que, y, te, y que te factura, ¿no? Este punto está también muy avanzado. Luego, seguridad... Eh, ambulancias eh, sensores de incendios etcétera eso es otro punto importante de internet de las cosas y luego bueno la parte de it que eh, bueno pues que es una parte intrínseca ¿no? al, al, al propio internet de las cosas entonces qué va a pasar con el internet de las cosas esto esto es imparable ¿eh? esto es imparable o sea esto esto está en crecimiento exponencial y esto va a seguir en crecimiento exponencial ya hay más conexiones de internet que humanos en 2011, en 2011 pasamos el umbral o sea, ya tenemos más de 10 billones de conexiones a Internet, más que humanos, contando las conexiones de las cosas y, y este es el futuro. Estos, estos son los que, los, que, lo, lo, bueno, los expertos, lo que pre, las predicciones de los expertos, es decir, tenemos el Internet de los humanos, que sería pues, ordenadores personales, smartphones y tabletas, que está creciendo muchísimo, pero el Internet de las cosas en 2018 va a ser igual o más que el Internet de los humanos. Esto es imparable. Y luego, bueno, hay algunas cosillas pues de Smart TVs, eh, wearables, que son pues los dispositivos que llevas en el cuerpo y esas cosas. Bueno, eh, ¿en qué se basa las, el Internet de las cosas? <coughs> en las comunicaciones M 2 M, las eh, comunicaciones machine to machine, máquina, to, ma, eh, máquina a máquina. Es decir, nosotros en, en nuestra red, por ejemplo, de, de, de, de California, eh, pues tenemos 5,5 millon, 5, 5 millones de máquinas hablando con máquinas. No, ahí no hay ningún humano. ¿Eh? Estos son máquinas que hablan con máquinas siguiendo sus protocolos, se intercambian informaciones entre ellas, hablan con un colector que envía la información a un servidor que te lo ponen en, en, en, un, en una interfaz web. 5,5 ¿Vale? millones de máquinas hablando con máquinas. Estos son unos datos de eh, cómo las conexiones entre máquinas están creciendo eh, y cada vez son, eh, es, un, es un componente más importante de, eh, de, de las operadoras de telefonía móvil. Es decir, esto es T-Mobile y vemos que... Eh, T-Mobile en 2013 tiene ya 46 millones de humanos, clientes, pero es que ya tiene 3,6 millones de máquinas, 3,6 millones de cosas. Y lo que está creciendo más son las cosas. ¿eh? O sea, es decir, la, las propias operadoras de telefonía móvil eh, pues están viendo también este incremento y, y viendo cómo las cosas, aunque parezca un poco raro, ¿no? pero cómo las cosas son las que se convierten en sus clientes. Aquí vemos un poco el... Eh, la diferencia entre las, las diferentes partes del mundo, eh, pues los líderes, eh, los líderes en, en conexiones de cosas con cosas son eh, bueno, pues, eh, eh, pues, Norteamérica y, y Europa principalmente eh, y luego viene Asia y luego bueno, pues, Asia y Latinoamérica eh, que son, pues, están yendo un poco más rezagados, pero bueno, la verdad es que eh, yo creo que esto va a ir cambiando en los próximos años, en, en, en Colombia ya hay proyectos muy interesantes de ciudades inteligentes la Ruta N en Medellín hay un proyecto de ciudad inteligente en en Bucaramanga, eh, la gente de PM está haciendo un proyecto también de medición inteligente para los contadores de, de, de electricidad, agua, es decir, está empezando eh, y yo creo que en los próximos años va, va, aquí va a haber un boom, boom tremendo. Bueno, entonces, ciudades del futuro. Eh, bueno, para, para, hablar, para hablar de las ciudades del futuro, pues hay que hablar un poco de las ciudades actuales. Entonces, estos son datos de, eh, de, de, cómo, de cómo son las ciudades actuales. No tengo datos de Bogotá, pero seguro que algún dato de Bogotá aquí entraría muy bien. Entonces, eh, el 12% de los atascos eh, están, eh, de tráfico son causados por... Estos son datos de Europa, eh, eh, están causados por búsquedas de parking. Los coches gastan el 70% de la gasolina cuando están parados en semáforos. O sea, cuando está parado el coche se gasta el 70% de la gasolina en entornos urbanos. Un ciudadano de París, y esta es brutal, un ciudadano de París gasta cuatro años de su vida buscando aparcamiento. No te, en Bogotá no sé cuánto será aquí, pero... Eh, entonces, claro, es, es, estos datos, eh, en Ámsterdam el 30% de las viviendas están vacías y se podrían utilizar para cultivo de alimentos. ¿Qué indica esto? Indica que las ciudades hoy en día son totalmente ineficientes, es decir, tenemos unos recursos muy limitados y los estamos utilizando desastrosamente, o sea, es, es, y esto es Europa, que se supone que es de lo más avanzado, y, y, y fijaos, fijaos qué datos tiene, tienen, ¿no? Entonces, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Eh, y más cuando el, el, el crecimiento de, de, de la población en las ciudades está siendo exponencial, toda la gente de entornos rurales está yendo a vivir a las ciudades, esto, si estamos así hoy en día, así no va a ser sostenible en los próximos años, ¿vale? Entonces, ¿a dónde hay que ir? Bueno, pues hay que ir a las ciudades del futuro, a las ciudades inteligentes, eh, ¿cuáles son los, nosotros los, los, los, las motivaciones o los drivers que vemos para, para, para estas ciudades del futuro, para estas ciudades inteligentes? Bueno, pues, presiones competitivas, es decir, estamos en un mundo globalizado. Eh, Bogotá, pues, tiene que, tiene que competir para atraer inversión no con Medellín, sino con Miami y con Quito y con Buenos Aires. Entonces, y no solo inversión, sino a trabajadores cualificados. Entonces, Bogotá tiene que convertirse en una ciudad atractiva. Para, generar, para atraer inversión y para poder competir con las, con las ciudades del, del resto del mundo. Pero no solo esto, sino también imperativas medioambientales, es decir, en todo el mundo hay ya leyes de reducción de emisiones del CO2, algunos países las siguen, otros no, pero bueno, a, a, por lo menos hay leyes, eh, y, eh, y, y la salud de la, de, la, de la comunidad, es decir, tenemos que vivir en ciudades donde bueno, pues haya una, un cierto nivel de salud, etc. Y luego, demanda ciudadana, cada vez los ciudadanos son los que más están exigiendo a las administraciones que se les den servicios, que se utilicen los recursos eficientemente, que, que no haya atascos pues, de dos horas, que se construya transporte público, que el Transmilenio pues funcione y esas cosas, ¿no? <risa> eh, bueno, entonces, ¿qué vemos nosotros como eh, los elementos de las ciudades del futuro? Alumbrado público. Eh, el alumbrado público para nosotros es fundamental. Eh, en la mayoría del mundo se utilizan lámparas de alumbrado de sodio, que son, tienen unos consumos eh, pues eso, malísimos, o sea, consumen muchísima electricidad, tienen un tiempo de vida muy corto y simplemente cambiando eso por LEDs, eh, ahorrarías un 40% de la electricidad. Bueno, ahorrarías no, ahorras, porque nosotros lo hacemos con nuestros clientes. Eh, si además en el alumbrado público lo cambias por LEDs y conectas todas las luminarias, ahorras el 65% del consumo eléctrico. Interesante, ¿no? y además las luces funcionan exactamente igual, eh, con lo cual pues haces lo mismo que haces ahora, lo mismo con un 65% menos de electricidad. Eh, control adaptativo, esto pues es básicamente, está relacionado con el alumbrado público, es la parte de eh, dar inteligencia a las luminarias, ¿por qué? Pues porque por ejemplo en una, en una zona industrial, en, en, en Bogotá a las, a las 3 de la mañana, tú no tienes por qué tener la, las luces al 100%, porque no hay nadie en la calle, entonces, teniendo las luces al 30%, vas a dar el suficiente alumbrado para, para, para, para bueno para pues eso, que la gente pueda andar y vas a ahorrar el, el consumo un 70%. Es decir, adaptando la iluminación de las luminarias, al, al, ya si pones sensores de, de cuando pasan personas y tal y cual, ya eso se, se optimiza mucho. ¿no? Pero puedes mejorar muchísimo más todavía el, el, los ahorros energéticos que consigues. Control inteligente del tráfico, fundamental. Eh, Cámaras que detecten eh, pues eso, los coches cuando, eh, donde están más congestionados, un, mapas inteligentes que te envíen por otras rutas, los semáforos que estén conectados a eso y que se abran o se cierren en función de, del cerebro de todo el sistema. ¿vale? Es decir, optimizar, estamos otra vez con lo mismo, optimizar. Sensores de contaminación, agua, seguridad… Eh, eh, bueno, pues eh, igual, esto, sobre todo en países europeos, en países nórdicos, esto está, eh, está, están muy interesados en estos porque bueno, tienen pues unos, unos requisitos muy fuertes eh, y entonces para cumplir estos requisitos tienes que poner sensores, tienes que saber eh, cuándo el ozono te ha bajado de, de los límites o cuando la, la, la, la, la contaminación es más alta de los límites, etc. Entonces estos se ponen sensores que se van conectando a, las, a, a, a, a la centralita, ¿no? Monitoreo de audio-vídeo, seguridad, eh, cámaras de seguridad, cámaras de tráfico, etc. Eh, igual, señales inteligentes de tráfico, eh, es decir, cuando hay un accidente, pues que la cámara te detecte que ha habido un accidente, que no tenga que esperar a que te llamen y tal y cual, y que no entra la llamada, y que dónde estás, y que no estoy aquí, que estoy allá, eh, y que el sistema automáticamente te diga, oye, hay un accidente dentro de un kilómetro, desvíate, vete por otra ruta información en, en, la, en la ciudad, paneles publicitarios, etc. Y luego, infraestructura de carga del vehículo eléctrico. Este es un punto muy importante. El vehículo eléctrico sí que es cierto que, bueno, le está costando, está yendo muy despacio, hay, mucho, hay un lobby muy grande, ¿no? que son los, los señores del petróleo, y hay un lobby muy grande eh, pues, obstaculizando el, el, el desarrollo del vehículo eléctrico, pero eh, la, el, el vehículo eléctrico se va, a componer, se, se va a convertir en un componente fundamental en la ciudad del futuro. ¿Por qué? Porque cada vehículo eléctrico es una, es una batería. Entonces, tú en tu red de, de electricidad tienes que tener en cuenta que ya no tienes generación y distribución. Ahora tienes generación, distribución y un montón de puntos móviles que son de almacenamiento de, de energía. ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que monitorearlo. ¿Para qué? Para optimizar toda la gestión de los recursos y toda la gestión de la, de la, de la, de la energía. Y bueno, redes públicas de comunicaciones. Lo que hablaban antes del wifi público, etcétera, bueno, pues esto... Eh, es, es, es, una, es una parte también de, la, de, la, de las ciudades del, del futuro. Bueno, entonces aquí un, un gráfico, no sé cómo voy de tiempo, pero que explica un poquito eh, todo, todo, bueno, pues todo lo, lo, que, lo que he ido comentando antes, por ejemplo, eh, eh, puntos de carga del vehículo eléctrico, que es la C, que está por aquí, eh, almacenamiento inteligente de electricidad, eh, gestión de los cortes, gestión de los cortes de electricidad, es decir, cuando tú, cuando... Cuando, cuando tienes una red inteligente gestionando tu eh, red eléctrica, eh, pues disminuyen muchísimo los, los cortes de electricidad. Por ejemplo, nosotros con nuestros clientes, antes eh, la, la, el tiempo medio para, para, para reconectar a un cliente que había perdido eh, que se había cortado la electricidad eran dos horas, cuatro horas, cinco horas. Ahora se hacen dos minutos. ¿vale? Eh, portales de energía de los usuarios, es decir... Eh, Tú como usuario de electricidad, pues quieres saber lo que estás consumiendo de electricidad, lo quieres ver en tu iPhone, quieres que tu teléfono te mande una alerta cuando te has pasado de cierto umbral, quieres que te compare con tus vecinos, es decir, yo vivo en una casa de cuatro habitaciones, eh, quiero que la empresa eléctrica me diga si estoy consumiendo más o menos que mis vecinos, porque, bueno, para, para concienciarme un poco, quiero que me diga la empresa eléctrica qué, qué elementos son los que más están consumiendo de electricidad, es decir, este aire acondicionado tiene 10 años, si te compras un aire acondicionado nuevo, te va a costar tanto, yo te doy unos, unos descuentos o te doy un plan de amortización y la diferencia de consumo entre un aire acondicionado la amortizas en un año y a partir de ese año ya es todo, todo ingresos. Eh, alumbrado inteligente, eh, <coughs> perdón, que es lo que, lo, es lo que comentaba un poco antes, de hasta el 65% de reducción de, de, de, del, del consumo. Eh, energías renovables, es decir, cuando todos nosotros eh, tengamos una, un, un panel solar en, en el tejado de nuestra casa, pues eso hay que gestionarlo, es decir, eso no es enchufarlo y ya está, y ya de repente puedes encender, puedes, puedes encender el horno, no, hay, necesitas uno, unos, unos algoritmos software, necesitas ver cuándo puedes enviar energía a la red, cuándo tienes que recibir energía a la red, qué haces con la energía, la almacenas, no la almacenas, dónde la almacenas, etc. Eh, tarifas dinámicas de electricidad y, bueno, eh, detectores de humo, detectores de, de incendios, etcétera. ¿vale? Estos son, pues, algunos más, algunos elementos más de, eh, de las ciudades del, del futuro. Como comentaba antes, la energía es el principal driver. ¿eh? Estos son, estas son las proyecciones en los próximos seis años y lo azul es la energía, gestión eficiente de la energía. Eh, esto no, no, no lo digo yo porque mi empresa venga de, de la energía, sino esto es lo que estamos viendo en todo el mundo. Es gestionar eficientemente la energía, es además a las, a las administraciones públicas, es lo que mmm, rápidamente ven un retorno de la inversión, hacen una inversión pequeña que amortizan en dos años y a partir de ahí son todo, son todo beneficio Entonces esto es un poco donde, donde, se va, eh, pues donde, donde es el grueso de... Eh, de, ...de las ciudades inteligentes en los próximos años... ...gestión de la energía y luego como segundo punto... ...gestión del agua... ...vosotros, a ver, aquí en Colombia pues hombre, llueve mucho... ...hay recursos hídricos, eh, hay mucho agua... Eh, ...pues no hay mucho problema... ...nosotros tenemos clientes en, en Abu Dhabi... ...en Dubái, en Israel... ...que son desiertos, yo soy español... ...el sur de España prácticamente es un desierto ya... Eh, ...entonces la gestión del agua... ...no es tan prioritaria a día de hoy... ...no es tan prioritaria como la gestión de la energía pero se va a convertir en un punto fundamental, la gestión de los recursos hídricos va a ser un punto fundamental y las ciudades del futuro pues tienen que tener las infraestructuras que les permitan gestionar estos recursos de forma eficiente. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el, el, las, las ciudades inteligentes? Bueno, como, como os he enseñado antes, nosotros, nuestras redes... Se, se, se forman pues eh, de los puntos que están cercanos, se van creando la malla, la red de malla y se van conectando todos los elementos unos a otros. Entonces, ¿cómo, hacemos, cómo empezamos nosotros las ciudades inteligentes? Con el alumbrado. ¿Por qué? Porque todas las ciudades del mundo tienen luminarias cada eh, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros. Es decir, tienen un nodo a una cierta altura y si aquí pones un, una, un transmisor de, de, de, de radiofrecuencia en cada una de las luminarias ya tienes una red en toda la ciudad. Ya tienes una red en toda la ciudad. Entonces, empiezas eh, con el alumbrado, reduces el consumo un 65% y luego, ¿qué nos dicen nuestros clientes? Dicen, oye, es que yo ya tengo la red montada, en, tengo cobertura en toda la ciudad y la estoy utilizando solo para el alumbrado. ¿Qué más puedo hacer? Y entonces ahí es donde, donde decimos, bueno, ¿te interesaría montar? Eh, los sistemas de control de tráfico, los sistemas de parquímetro, vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es un poco nuestra estrategia, empezar por el alumbrado eh, para luego ir expandiéndose a todo de toda la gama de aplicaciones de, eh, de, las, ciudades, eh, de las ciudades inteligentes. Eh, bueno, este lo pasamos. Entonces os quería contar rápidamente eh, dos ejemplos de, de clientes nuestros eh, que es la ciudad de París, <coughs> eh, en París, Llevamos con ellos, llevamos con ellos pues, año, año y medio, año y medio más o menos, y París empezó exactamente así, empezó en el barrio del Louvre, eh, dijeron, bueno, vamos a hacer un piloto a ver cómo funciona esto de las redes inteligentes, del alumbrado inteligente y tal, entonces eh, hicimos un piloto muy pequeño con ellos en el barrio del Louvre, solo alumbrado, y claro, se dieron cuenta de que la inversión que tuvieron que hacer en el piloto en comparación con los beneficios que tuvieron de ahorro energético les compensó hacer toda la ciudad de París entonces a los, a los cuatro meses nos me dijeron oye, muy bien, el piloto muy bien vamos a por todo París, Entonces, dijimos well, vale perfecto, por nosotros encantados eh, les, <risa> obvio <risa> entonces, les pusimos, les pusimos eh, nodos, nodos de nuestra red de comunicaciones en todas, bueno estamos todavía instalando, eh, eh, en todas las, todas las luminarias de París, todas las desde París y eh, los señores de París nos dijeron, oye, lo que os comentaba antes, oye, ahora que tengo la, el alumbrado, la, la red montada, ¿sería posible montar un sistema de gestión de tráfico? Por supuesto, no hay ningún problema. Entonces, les estamos montando, añadiendo, está, que estamos haciendo un prototipo, eh, bueno, un, un piloto eh, con cámaras que transmiten la información, de, o sea, detectan dónde hay coches, un software analiza la cantidad de congestión la cantidad de congestión de coches que hay lo manda a un sistema central, que es el cerebro, y el sistema central abre o cierra semáforos en función de donde hay más congestión, donde hay menos congestión. Eso es un piloto que estamos haciendo con ellos. Eh, entonces, París. Copenhague. Pues algo, sucedió algo muy parecido en Copenhague, la ciudad de Copenhague. Empezamos con, eh, con un piloto de 20.000 luminarias y eh, los de Copenhague vinieron después que los de París. Entonces ya sabían los del tráfico. Entonces nos dijeron, bueno, vamos a hacer alumbrado y, eh, y ya también metemos lo del transporte inteligente. Y ellos añadieron algo más, que fueron los sensores medioambientales. Copenhague es, bueno, Dinamarca, países nórdicos, eh, pues son probablemente el, los líderes mundiales en, eh, gestión de, de, de, bueno, en, en, en calidad de vida, eh, parámetros medioambientales, etc. Son países que realmente están enfocados en que la calidad de vida sea, sea altísima. Entonces, con ello lo que estamos haciendo es... Añadimos a la parte de alumbrado y a la parte de transporte, les hemos añadido una capa que es sensores medioambientales. Es decir, monitoreando en toda la ciudad de Copenhague, eh, ozono, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera, y enviándolo en tiempo real, en tiempo real al, al Ayuntamiento de Copenhague. Y aquí os quería contar un, un, un, bueno un uno de los principales problemas que tenemos nosotros, o que hemos detectado nosotros en las ciudades inteligentes, eh, es que... Mmm, bueno, las ciudades pues, normalmente eh, los, los departamentos están separados unos de otros, es decir, eh, hay un departamento de tráfico, de movilidad y esta gente pues no tiene nada que ver con, con el departamento de, de, de, de, de, medio, eh, bueno, de calidad medioambiental y gente que no tiene nada que ver con el departamento de, eh, de alumbrado, o sea, son tres departamentos diferentes. Entonces, ¿cuál es el problema que detectamos? no se ponen de acuerdo, es decir, tú les dices a los de tráfico, oye, te voy a montar la, la red de tráfico, ah, pues sí, está muy bien, tal, eh, luego les, les dices a, a los de alumbrado, oye, te voy a montar la red de alumbrado, bueno, pero ¿no le estás montando a los de tráfico? Sí, pero es que me tienen que mandar la aprobación de no sé qué, no sé cuántas, tal, entonces, esta, esta es, mm, eh, diferenciación tan, tan fuerte que tenemos entre, entre departamentos que se dedican a tareas muy concretas, nosotros lo estamos viendo como un, un problema... Eh, para, para el desarrollo de las ciudades inteligentes, es decir, creemos que es, al, que, que es algo que tendría que haber una capa por encima de la, en la gestión de, de las ciudades eh, donde se unificara todos los departamentos, o sea, no, no se unificaran, pero digamos una capa por encima que tomase decisiones de cara a la ciudad del futuro, ¿vale? es decir, ciudad del futuro y luego de ahí ya dices, vale, los de tráfico hacen esto, los de alumbrado hacen esto, etc. Bueno, y yo creo que, no sé si tengo alguna cosa más, no, pues no tengo nada más. Bueno, muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengáis os estaré por ahí luego tomando un café. Gracias.